Hola a todos, soy Ana Durán. Este sábado 6 de mayo a las 14 y 30, los esperamos a todos en la tribuna olímpica del Estadio Centenario. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar la beatificación de nuestro primer obispo Jacinto Vera. Los esperamos a todos, es una fiesta para nosotros, es una fiesta para la Iglesia. Así que no te olvides, 6 de mayo 14 y 30 en la olímpica del Estadio Centenario. Ahí estaremos.